¿Cómo podré perdonarle lo que me hizo? ¿Cómo podré perdonarle lo que me hizo? Esa es una creencia y es algo que muchas veces um, lo que nos dicen lo que nos hacen, nos afectan muchísimo, nos sentimos muy ofendidas y eh, lloramos, pataleteamos y hacemos toda una escena y formamos todo un dilema, eh, nos enojamos y quedamos ofendidas entonces quedamos con ese es que cómo le voy a perdonar lo que me hizo es que lo que me hizo es imperdonable y ya lo odio y adiós y corto la relación y tiro todo porque es que eso es imperdonable yo a usted no le perdono lo que me hizo creencia pensamiento paradigma de algo que realmente nos hace mucho daño y tenemos que analizar la raíz del problema. Nosotras siempre estamos ofendidas por algo. Yo no sé si a ti te pasa, mujer, o a ti, mujer, porque ahora, eh, bueno, estamos aquí con las mujeres de Facebook Live, estamos aquí con las mujeres de Instagram y las de Telegram y las de YouTube, y todas ustedes eh, están en distintas redes, pero eh, todas tenemos como un mismo, un mismo sentir. Hola, Valeria, qué gusto saludarte. Qué bueno que estás aquí educándote. Y con esta pregunta, ¿cómo podré perdonarle lo que me hizo? Entonces vamos a, vamos a analizar algo que es muy importante. Nosotras las mujeres nos ofendemos fácilmente. Fácilmente nos ofendemos por todo o por nada. Eh, no se sabe cómo tratarla. Eh, tenemos una forma unas formas de ser bien difíciles y nos ofendemos muchísimo. Entonces, eh, esa ofensa hace que nosotras suframos y realmente nos ofende y, y nos hacen sentir muy mal y lloramos. Y es que él sabía que eso no lo podía hacer, pero sin embargo lo hizo y yo no le puedo perdonar eso. Y hacemos una oh, toda una escena. Entonces, a mí me gustaría que empezáramos a reprogramar esta falsa creencia. Nada de lo que el otro haga te puede ofender a menos que tú lo permitas. Por favor, me puede escribir esa frase, se la vuelvo a dictar, que esa es la frase con la que yo reprogramé mi vida, porque yo antes era una melodramática mujer experta en hacer escenas de llorada, eh, toda una directora de obra, eh, sé hacer escenas de víctima, sé eh, llorar, sé sentirme ofendida. ¿Y cómo me lo hiciste? ¿Es que yo te dije que no lo hicieras y sin embargo lo haces, sabiendo que yo te lo había... Oh my God y entonces llora y todo por favor usted es una melodramática y usted también es otra melodramática y le está hablando la melodramática número uno y conoce cómo funciona el cerebro humano, conoce cómo funcionan las maldiciones generación tras generación y quiero hoy hacerte una revelación de este tema, así que eh, primero me escribes por favor la frase la voy a volver a repetir eh, si todas me pueden escribir esa misma frase aquí en, en el live me encantaría porque quiere decir que activaron el 35% más de sus neuronas las acaban de activar en el momento que lo escribe en el momento eh, estoy esperando que ustedes lo escriban si alguna ya lo escribió ya, lo, ya la voy a leer ok ¿Cuál fue la frase que dije? Se me olvidó. Marimelda, escriba usted también. Listo, yo también voy a escribir. ¿Cómo podré perdonarle? Es lo que me hizo. Es que es horrible. Es que se me ofende. No, la muy.. Uy. Es que yo le dije que no lo hiciera Es que mira lo que hizo Y entonces la muy condenada Se pone como una loca Y corta la relación Y me salgo de la empresa Y tiro todo Y me voy para no sé dónde Para el infierno Y entonces eh, Y hace un drama ¿Cómo lo voy a hacer? Primero Te voy a decir a ti Tú que estás tan ofendida con ese que te hicieron tan horrible. Nadie. Nada. De nada. Nada. De. Lo. Que el. Otro. Haga. Te puede. Ofender. Este lapicero ya no me gusta cómo escribe. Hay que botarlo. Nada de lo que el otro haga te puede ofender a menos que tú lo permitas. Y aquí hay un tema muy grande. Y en esta frase hay un tema muy grande. Nada de lo que el otro haga te puede ofender a menos que tú lo permitas. Las piedras... Otra frase que también deben de anotar. Por favor, les estoy dando frases que yo me aprendí cuando tenía 20 años y hoy tengo 55. O sea, les estoy dando frases con las que yo reprogramé mi juventud hace 35 años. Así que, señoritas, esto es una eh, clase eh, de reprogramación y, y yo sufrí mucho porque yo siempre... Era la mártir del paseo y me reprogramé y les estoy dando frases que eh, fueron con las que yo me reprogramé. Otra frase, ¿cuál fue? Las piedras, escriban esta por favor, las piedras y los palos podrán quebrar mis huesos. mis huesos, pero, entonces huesos colocan ahí coma, por favor, pero tus palabras y tus acciones y actitudes, tus, tus palabras, tus acciones y actitudes, actitudes, no podrán hacerme daño a menos que yo lo permita. Así que a usted, mujer del futuro, nadie, absolutamente nadie le puede hacer daño, nadie. Pero se la tiene que creer. ¿Usted se la cree o no se la cree? Ese sí ya es un asunto que tenemos que trabajar. Si usted no se la cree, entonces tiene que educarse. Y tiene que aprender a tener dominio de esa situación. Porque el, el otro puede hacer lo que le dé la gran... Usted ya sabe la palabra, pero no la voy a decir. Lo que quiera el otro, que, que haga lo que quiera... Que haga lo que le dé la gana. A mí no me importa. Lo único es que los piedros y las pal, las piedras y los palos, si me dan con una piedra y si me dan con un palo, ahí sí me hacen daño porque me están pegando, me están maltratando. Pero de resto, las acciones del otro, las actitudes del otro y las palabras de otro no podrán ofenderme a menos que yo lo permita. Y esto tiene mucha tela que cortar. Y, esa, y esas frases yo me las aprendí cuando tenía 20 años y he vivido 35 años más de una manera diferente y sí funcionan porque a mí nadie, absolutamente nadie me ofende. Lo que el otro haga me vale, mira, es como cuando uno se echa mantequilla que le resbala, Ustedes se han echado mantequilla en algo y todo le resbala y les cale, vale, nos vale, nos vale. Eh, tengo que darles mucha información con respecto a esto, porque no se trata de volvernos que nos importa con el importaculismo. O sea, no se trata de que nos pueden decir hacer no, no, no, no. Vamos a aprender a poner límites, vamos a aprender a poner. Eh, como un, eso se llama un protector vibracional, donde nadie puede entrar en este territorio. Y yo tengo una vibración que es que es tan complicado, tan complejo, que no pueden ofenderme, no me pueden hacer nada, porque yo ando en una frecuencia. Eso es lo que yo les tengo que enseñar. mire a ver. Anoten por ahí. Marimelda, enséñenos a crear límites. A, anoten esa, esa, eso, por favor. Eh, enséñame a crear límites. De pronto hoy no alcanzo, pero puede ser una próxima clase. A crear límites. Enséñame a decir no. Enséñame. Escriban eso ahí, por favor a decir no. Enséñame a crear, yo le, ay, ¿cómo es que se llama esto? Es como una capa vibracional. Esperen un momentico, yo miro a ver cómo es. Enséñame a crear una Ustedes han visto como ah, miren, vean. Miren esto. Esto es un esto es un cristal esto es un cristal donde está este eh, diseño por dentro. Si ¿Sí lo ven aquí en Facebook y en YouTube, si ¿Sí lo ves, es un cristal y tú estás dentro de ese cristal y a ti nadie, absolutamente nadie te podrá hacer daño porque tú vas a aprender tanto a meterte en esta burbuja de cristal. Esto es algo necesito entender la palabra, ¿cuál es la palabra? Es un, un cristal magnético, es un cristal eh, como yo, yo, yo, Marimelda Cardona, aprendí a meterme aquí, yo vivo acá, lo que pasa es que tú no lo ves porque mi, mi protección es muy grande, yo tengo un, una protección muy grande donde nadie puede dañarme porque lo aprendí a hacer, entonces yo quiero que tú veas esto, y, y es la manera metafórica, como te puedo enseñar, que tú vas a estar dentro de este cristal, y nadie te va a volver a ofender, por favor, choqueme esos cinco, si vio la imagen, y dígame, si vi la imagen, míreme, mi campo magnético. Yo les voy a enseñar a crear un, pan, un campo magnético tan grande que nadie la va a volver a ofender a usted. Yo le aseguro eso. Yo le aseguro eso. Entonces, me colocan ahí. Sí, Marimelda, me quedó claro lo del campo magnético. Y colóqueme ahí también. Quiero aprender cómo crear campo magnético y me pone una mano así. Chóqueme esos cinco, pues, mi amor. Que vamos para allá, para adelante, para adelante, para pa atrás y para coger impulso. Y esa raíz de ese me ofendió, me resbala, ¿ok? Vamos a ver, ¿quién me escribió por aquí? Regalada gana. <risa> ¡Eso! Así se habla. Me encanta, me encanta cuando, cuando haga lo que a usted le dé la regalada gana, que a mí me vale. En serio. pero desde el amor, yo les voy a explicar, de pronto hoy no es el día completo, pero todos los días a las 11.11 11, vamos a estar acá y, y, y por, por partecitas se come un elefante, entonces se los voy enseñando, con que hoy hayan an, a, anotado, escrito estas dos frases, con eso es suficiente, entonces vamos a hacer un pequeño resumen, y voy a mirar a ver qué fue lo que aprendieron ustedes hoy. Listo. Eh, Les quedo debiendo. Marimelda, enséñeme a poner límites. Yo te voy a enseñar a poner límites, mujer. Te voy a enseñar a crear un campo magnético. Te voy a enseñar a crear y a vibrar en las frecuencias de Dios. Escríbame eso, por favor. Te voy a enseñar. Te voy. A enseñar, enseñar a vivir en las frecuencias, frecuencias de Dios. Cuando usted aprende... Ay, no, pero es que no entiendo Deme un segundo que... Me entró una llamada y me interrumpe este evento tan importante que estamos. Yo te voy a enseñar a andar en las frecuencias de Dios. Cuando tú andas en las frecuencias de Dios, nadie absolutamente te hace daño. Nadie. Y podrás tener los pies en la tierra. Y podrás andar por leones y serpientes y podrás andar y te podrán tirar lanzas en el día y te podrán tirar flechas y te podrán salir hasta los espíritus más malos y a usted nada le pasa porque yo creo en Dios y porque yo tengo una protección grandísima obviamente es lo que vamos a ir aprendiendo entonces vamos a leer lo que me ha escrito cada una de ustedes eh, vamos a ver por aquí. Eh, Valeria, eso me encanta cuando Valeria me escribe. Valeria hace si unos resúmenes, mujeres, que vea, eso es una belleza. Esa mujer es una hermosura de mujer. Es una hermosura de mujer. Es una mujer que yo la amo porque es una mujer que le gusta educarse. Es una mujer que es atenta. Es una mujer que aprende. Y una mujer educada, no la ofenden nadie la puede ofender, la educación nos da ese privilegio, gracias a Dios. Bueno, entonces vamos a leer, vamos a ver qué aprendió hoy eh, Valeria, eh, antes de eso déjenme un segundo, voy a anotar el 16.50, a partir del minuto 16.50 voy a hacer el resumencito para poder hacer unos videos más pequeñitos y que nos quede un resumencito de esto. Ok, entonces, ¿cómo podré perdonarle todo lo que me hizo? Mujer, para perdonar todo lo que me hizo, tendré esta frase para reprogramarme. Nada de lo que el otro haga podrá ofenderme. Otra frase para reprogramar. ¿Cómo podré perdonarle lo que me hizo? Con esta frase te vas a reprogramar. Las piedras y los palos podrán quebrar mis huesos, pero tus palabras no podrán herirme a menos que yo lo permita. No solo tus palabras, tus hechos, tus acciones, tus actitudes, no podrán herirme a menos que lo permita. Que yo lo permita, y yo sé crear un campo magnético tan grande como este, donde nada me afecta, porque yo sé andar en las frecuencias de Dios. Queda resumido. ¿Le quedó claro? Yo que me hizo cinco. Porque es una actitud. Entonces, eh, nada más de melodramas. Usted, Marín, usted Valeria, no me va a hacer más dramas. Nada, lo que el otro haga puede ofenderme a menos de que tú lo permitas. Correcto, exactamente. Valeria escribió, las piedras y los palos podrán quebrarme los huesos, pero tus palabras no podrán herirme a menos que yo lo permita. Esa es otra cosa que aprendió Valeria. Vamos a ver ustedes aquí. Si me pueden ir escribiendo lo que van aprendiendo, se los agradezco. Dirley también escribió. Valeria dice, para mí es muy difícil no sentirme afectada por lo que otros hacen o dicen los demás. Claro, es que somos unas niñas con mucho dolor que hoy no quise hablar del tema porque obviamente eh, tenemos tema para eh, estos Facebook Live y lo importante es ir creando la eh, conciencia de que necesitamos reprogramarnos. Mi tarea es crearte la conciencia de que tú estás enferma, de que tú eres una niña que necesita ayuda, porque para ti es muy difícil no sentirte afectada. Yo te entiendo, Valeria, y por eso yo soy una voluntaria de dar estas clases, por eso yo soy una mujer que quiero ayudarte, ¿sabes por qué Valeria? Porque yo sufrí tanto a tu edad, yo de 33 años, pobrecita yo, qué pecado de mí, era, lloraba por todo, hacía drama, era melodramática, por eso sé tanto de los dramas, porque yo he sido una melodramática, yo he sido una, eh, no, no, no, no, y hasta me tiro al piso, quiebro celulares, eh, me salgo de las empresas, tiro lo que sea, porque así no, hasta me ofendió Ay, ya. ¡Ay, qué miedo de mí! Y he aprendido que no es así, pero bueno, es todo un proceso, ¿ok? He aprendido a hacerlo. Entonces, Valeria, me gusta mucho, escribiste, para mí es muy difícil no sentirme afectada por lo que hacen o dicen los demás. Entonces, eh, así era yo cuando tenía 33 años. Tú tienes 33 años, Valeria, ¿cierto? Te está hablando una mujer que te lleva, eh, ¿cuánto de, de diferencia? Que te lleva 28 años de edad. Ay, Dios mío, como estoy de, de, de, de madura. <risa> ya no es vieja, sino madura. Aunque hay viejas de 55 que son unas niñas, porque somos unas niñas encerradas en un cuerpo eh, eh, de, de, de vejez. Pero no importa si usted tiene 55 años como yo, y también es melodramática, y también me dice es que no puedo perdonarle lo que me hizo. Usted en esta clase va a aprender a perdonar lo que le hicieron con las cosas que le estoy enseñando. Listo, Valeria. Gracias, Valeria, por... por... Por, por eso, ahora, enseñarme a decir no es parte de crear ese campo magnético, de crear esta burbuja. Esa era la palabra que quería usar, burbuja. ¿Cómo crear una burbuja electromagnética? Esa era otra palabra, esa se las enseño después, ¿listo? Bueno, vamos vamos por aquí, ¿qué más? Eh, Enseñame a decir, no, sí, sí se ve, ok, sí se ve esto, ¿cierto? Así vamos a estar nosotras blindadas en un campo electromagnético. Eh, Valeria dice, sí, me quedó muy claro, y quiero aprender a crear un campo electromagnético, eso va, va. Eso, 33 años. Entonces, yo en este momento, a Valeria, que tiene 33 años, y tú me dices, ¿qué edad tienes también? Es muy importante crear conciencia en la edad, mujeres. Cuando uno cumple los 50, madura. Por eso yo quiero ser voluntaria en dar estas clases, porque no quiero que ustedes sufran 20 años Haciendo la, dramas. Yo quiero que ustedes tengan mi madurez emocional, mi madurez espiritual, mi madurez. Y yo sé que van a vivir tan bueno esos 20 años donde yo sufrí tanto hice una película de drama. y Yo quiero que tú no sufras ese melodramatismo que viví hasta los 50. Porque cuando cumplí los 50 aprendí a madurar. Pero tú puedes aprender ya. Entonces vas a vivir... Los próximos 20 años En una madurez Tal Que lo único que te vas a enfocar Es en ser una mujer productiva En una mujer con, con fuerza Eso yo te lo garantizo ¿Listo? Bueno Valeria, muchas gracias por escribirme Ya terminé con Valeria en esta área Ahora vamos a pasar acá <risa> Vamos a pasar acá A ver quién nos está escribiendo Dirle, qué alegría Tenemos a Dirle Qué bueno, Dirley, que estás por acá. Eh, me encanta. Eh, Dirley también escribió, Las piedras y los palos podrán quebrarme mis huesos, pero tus palabras no podrán herirme a menos que yo lo permita. Exactamente. Y Dirley dice, yo también que haga lo que le dé la regalada gana, porque a mí eso me resbala. Eso es lo que estamos aprendiendo al crear una burbuja de un campo electromagnético Que más adelante les voy en, eh, enseñando Paso a paso cómo hacerlo Y también a identificar Que eso también se los voy a enseñar A identificar por qué te ofendiste tanto Eso que te hicieron que te ofendió tanto No era para ti Es porque tú eres una niña con mucho dolor por dentro, y ofendieron fue a tu niña del pasado, pero como tú ya eres tu propia madre, tu propio padre, no tiene por qué ofenderte. Obviamente, si es la primera vez que me ven, me vas a decir, Marimelda no entendí lo que me estás diciendo, pero para eso te invito a que estés eh, en estos live y lo puedas ir entendiendo paso a paso, ¿ok?, bueno, mujeres hermosas, muchas gracias a ti, Valeria, por ser una, una mujer tan tan disciplinada. Y bueno, no, no dije más nombres, porque pues obviamente hay muchas que no escriben o que escriben más tarde y pues obviamente van a ver la grabación. Y espero ver sus comentarios. Recuerden que cualquier comentario que ustedes escriban acá yo les estaré dando respuesta, ¿ok? Así que pregunten lo que quieran y eh, yo con mucho gusto les estoy respondiendo cualquier inquietud. También, si, por ejemplo, como Valeria, Valeria dice, para mí es muy difícil no sentirme afectada por lo que hacen o lo que dicen, entonces, por favor, me colocan lo que es difícil para ustedes, dirle, ¿y qué es lo que es difícil para ti? ¿Qué es lo que es difícil no perdonarle al otro? Entonces, escríbeme, ¿qué es? A ver, vamos a ver, escríbeme eso, por favor. ¿Qué es lo que es difícil para ti? No perdonarle al otro. Si les cuesta mucho hacer esa... Eh, exposición acá en el Facebook Live o aquí en el Instagram Live o aquí en YouTube entonces me lo hacen en mi eh, eh, Messenger o las personas que deseen estar en el grupo privado de WhatsApp, entonces aquí les dejo en privado eh, también dentro del video les voy a colocar eh, el link para que estén en el grupo pero si lo quieren hacer de manera ya eh, eh, más privada, entonces también me lo hacen saber por un mensaje de texto que mi equipo mmm, ya les, les, les va a ayudar y les va a poner ese link. Bueno, pues, nos vemos. Chao. Chao.